Sí. Silvana Di Lorenzo. Silvana Di Lorenzo, Buenos Aires, primero de mayo de 1954, es una reconocida cantante y actriz argentina popular durante los años 70, 80 y 90. Di Lorenzo es una reconocida cantante que nació en Argentina, pero se crió desde 8 meses hasta los 15 años en Nápoles, Italia. Con una madre de nacionalidad argentina y su padre italiano, recién a los 11 años incorporó el idioma español a su vida. Se hizo muy popular en los medios, primero como cantante de temas italianos y españoles, y luego como actriz de cine y televisión. Es uno de los máximos referentes de la música italiana en la Argentina. Di Lorenzo comenzó a cantar a la edad de 16 años. Contratada por Alejandro Romay para su programa del Canal 9, se inició como bailarina y haciéndose mímica de canciones de Rita Paone que para luego dedicarse principalmente a temas melódicos y boleros con las corras y callarse de Vitor. Se hizo popular tras cantar en los programas musicales Música en Libertad, conducido por Leonardo Simón y Alta Tensión, programa musical en 1971, conducido por Fernando Bravo. En 1973 graba su primer disco que incluye 15 LPs grabados hasta 1985. El 17 de noviembre del 2005 firma contrato con Clásico Records la discográfica de Roberto Livi. Realizó numerosos espectáculos teatrales en países como Estados Unidos, Panamá, Perú, España, Colombia y Ecuador. A lo largo de sus años cantó con grandes de la música argentina como María Marta Serra, Lima y Violeta Rivas. En 1977 se le otorgó el premio Records World como la mejor actriz femenina en del momento. En 1983 ganó en Chile el premio Circe como mejor intérprete femenina. Dile Lorenzo. En sus comienzos tuvo un corto romance con el conductor Leonardo Simos. Luego entabló una breve revelación con el actor Adrián Guido. Estuvo casada desde 1977 hasta 1985 con el animador Fernando Bravo, con la que tuvo en 1978 su hija Natalia Bravo, y también cantante, cuyo nombre artístico es Natalia Pop. En total tuvo tres hijos: Natalia, Lucía y Fernando.